porque te enamoraste es el ataúd Sí, chica Osvaldo Laporte, ¿cómo estás Osvaldo? Buenas noches ¿Cómo te va Pato? ¿Cómo estás? Un placer tenerte acá en Hello Champagne Obvio No tomes mucho vino porque hace mal y a fluir en la vida que es así de cortita así eh A ver mano a mano hagamos, tipo fantinos deja fluir y quien te habla Pato Mir que me olvido de decirlo con Alicia Smoller la sombra y con mucho you ya volvemos no te vas Tranquilo muchachos que hay para todos